Dice no está mal Dice no está mal Llorar porque siento llorar Porque quiero llorar por amar Pero no me quedo parado porque ya pa' mi tiene un plan Trabajo mi estilo, trabajo con mi flow, baby normal Todo lo que me pongo me queda cabrón, la banda mi ama. De humano le tuve una visión Mira que me llama El mal me persigue por mi corazón Quiere mi amor. Causa y efecto en la vida, sin cuesta no culpa esa Aquí Actitud de defecto y distancia, mi vida no pude amar no. Me sube en la nota me sube Yo no he aportado mi cara Siento todo por cinco me pierdo Mi me mente Y se nota mal llorar porque siento llorar Porque quiero llorar por plan Pero no me quedo parado Porque después me tienen un plan Trabajo en mi estilo, trabajo en mi flow, bebí normal De mano leyenda tengo una visión y alguien me llama. El mal me persigue por mi corazón, quiere mi alma. Reza por mí porque no tenemos una vida para contarla. Seré si un recuerdo, serán un sentimiento, me siento mal. Llorar porque siento llorar porque quiero llorar por amar. Pero no me quedo parado por porque ya tiene tienen plano. Trabajo en mi estilo, trabajo con mi... Tuve una visión mía que me llama El mar me persigue por mi corazón Quiere mi alma Reza por mí porque no tendré una vida para contarla serán un recuerdo sentimientos un sentimiento, Mi música Ay.